Ya, yeah, ya, yeah. ya, yeah, ya yeah. uh. Tango fresco con mi homie Baby, estamos haciendo money Pero no vamos a irnos del cold, yeah Composición y nota de mole Buscando paso en tu lobby Vayamos de viaje aquí al sur, yeah, yeah Te tengo que no te siempre en otro viaje a partir yo ando relajado, es más que me acuerdo Soñando en conciertos por todo el país No lo hago por ba, yo lo hago por mí, yeah Yo lo hago por mí, por lo mío, no pusimos grande Ya nadie pasa ni hambre ni frío, yeah Falta tanto lío, yeah. No falta tanto para salir al No falta tanto por salir al No voy a meterme en su oh Yo en mi propio mar me la estoy insultando Algunos me dicen que debo venderme Pero soy leal a mi bando Hay gente que estuvo cuando nadie estaba y ahora no la estamos ganando Yo no soy el mismo, no cambio, yeah Mi amor soy el mismo, no cambio, yeah uh, Salgo fresco con mi homie, baby estamos haciendo money Pero nos vamos a irnos del good, yeah Como si mi nota de mole nunca nos tu loving, vayamos de piano Teniendo ese en mi habitación Aunque ahora pienso que fue lo mejor Tenía que alejarme de Bones Tenía que volver a ser yo, yeah Ahora estoy haciendo flexing Tengo tres bitches training Siempre voy rolling, baby El pelo y el vi Uh, uh como Tommy en busca de Grace uh. Ya no quiero nada, solo por por Ando tranquilo, metido en mi way, Ya no te pienso, ya todo te miente Yo yeah. fui como Tommy en busca de Grace, Yo no quiero nada, solo por por Ando tranquilo, metido en mi way, Ya no te pienso, ya todo te miente yeah. Homie, homie, baby, estamos haciendo money. Pero no vamos a irnos del COVID. Como si mi nota de móvil buscando por en tu lobby. Variamos el Vamos no irnos goya! Co yeah. como no te moles! ¡Compañe, no Moli Buscando paso en tu lobby Vayamos de te moles! ¡Compañe, no de moles! ¡Compañe, en de